Hola, eh, muy buenas tardes a todos y a todas desde Barcelona y bienvenidos a este nuevo webinar, que en esta ocasión eh, el, el tema será el, los trastornos de la conducta alimentaria y el impacto que ha tenido la COVID-19 en este tipo de, de problemas, eh, que organiza la plataforma digital SOM Salud Mental 360 y que impulsa los centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Deu. Me presento, mi nombre es Eduard Serrano, soy psicólogo y coordino la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital San Juan de Deu, en Barcelona, y soy secretario de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, AETCA. Hoy eh, tengo el placer de, de presentar este webinar y compartir este espacio con profesionales eh, de mucho nivel, de mucho prestigio, tanto a nivel eh, nacional como internacional, y tanto en el área clínica como en el área de investigación y en el apoyo a personas eh, y familiares afectadas de trastornos alimentarios. Comenzaremos eh, por la doctora Monse Graell Berna. Buenas tardes, Monse, bienvenida. La doctora Graell es psiquiatra, es doctora en medicina, es jefe de servicio de psiquiatría y psicología clínica del Hospital Universitario Niño Jesús, en Madrid. Es profesora asociada en la Universidad Autónoma de Madrid y es la actual presidenta del capítulo hispano-latinoamericano en la Academy for Eating Disorders. La doctora Gray nos hablará sobre el impacto de la COVID-19 en niños y adolescentes con trastornos alimentarios. Si te parece, Monse, acabo de presentar a los ponentes y después te doy, te doy la palabra. También nos acompaña, ¿no? quería dar la bienvenida al, al doctor Fernando Fernández Aranda. Buenas tardes, eh, Fernando. Eh, el doctor Fernández Aranda es catedrático en Psicología en la Facultad de Medicina de, de la Universidad de Barcelona. Coordina la unidad de trastornos alimentarios del Hospital Universitario de Belviche en Barcelona. Es jefe de grupo del Ciber de Obesidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III y editor jefe de la European Eating Disorders Review, entre otros cargos. El doctor Fernández eh, Aranda nos hablará sobre el impacto de la COVID-19 que ha tenido en la población adulta con trastornos de la conducta alimentaria. Por último, también dar la bienvenida a Sara Bujalance Arguijo. Buenas tardes, Sara. Muchas gracias por, por estar aquí hoy con nosotros. Sara es licenciada en Psicología, Máster en Terapia Cognitivo-Social por la Universidad de Barcelona, psicóloga experta en los trastornos de la conducta alimentaria y es la directora de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de ACAP de Barcelona. Pues bien, yo, a, a modo de, de contextualizar el, el webinar de hoy, comentar que, bueno, que después de, de ocho meses de, de pandemia a nadie se le escapa y podemos afirmar con rotundidad que han sido de las personas que más eh, en, dentro de salud mental que más ha afectado el, la crisis de la covid 19 y con un impacto muy negativo, muy significativo a nivel mundial, me atrevería a decir, ¿no? diferentes estudios nos hablan ¿no? del porcentaje de empeoramiento eh, que han tenido esos pacientes ¿no? y nosotros lo vemos también ¿no? en el número de primeras visitas, de necesidad de, de, de ingreso, etc. Entonces la, las medidas de salud pública que se han llevado a cabo para, para limitar la transmisión del, del virus, principalmente el, el confinamiento y otras medidas de, de restricción a nivel social, ha impactado en la población general con un aumento de la ansiedad y la depresión y en personas más vulnerables ¿no? con, con patología mental previa, ¿no? como los trastornos alimentarios, pues ha significado un factor precipitante, un factor desencadenante para, por un lado, empeorar los síntomas alimentarios en personas que tenían un TCA activo. Por otro, por otro lado, eh, personas que tenían eh, una estabilidad sintomática, pues ha sido un factor de riesgo de recaída. Y también, por último, el confinamiento, dijéramos que ha favorecido el desarrollo de nuevos casos. ¿no? En población vulnerable hemos visto que eh, muchas primeras visitas de ahora, pues que coincidiendo con el confinamiento desde marzo que empieza la, la sintomatología. Pues bien, para analizar todas estas cuestiones eh, tenemos estos, estos invitados de, de primer orden ¿eh? y, y seguramente pues, las cosas que tendremos que, que analizar pues, es cómo han afrontado ¿no? de manera... Quizá eh, con dificultades más adaptativas, pues eh, lo que hemos pasado todo, ¿no? La incerteza, eh, los miedos al contagio, el confinamiento, que significó pues, cambios de rutinas, mayor uso de redes sociales, en fin, interrupciones de los, tra de los tratamientos. Pues estas cosas son las que vamos a, a, a ir analizando y con esto pues doy paso a la doctora Montserrat Graey, para que nos explique un poco eh, la experiencia eh, del impacto que ha tenido en la Unidad de Trastornos Alimentarios del Niño Jesús, pues todo, toda la crisis de la COVID. Cuando quieras, Monse. Eh, muchas gracias, eh, saludos a todos, a todos los participantes que es, van aumentando y se van incorporando y yo creo que felicidades porque ha sido un éxito, al menos en las inscripciones, creo que está claro que, que genera un interés eh, en, en, en la población, tanto profesionales como, como no profesionales dedicados al TCA. Eh, mi agradecimiento por la invitación y por poder compartir algunos datos y, y poder discutir sobre todo luego y, y, y comentar con, con vosotros y con, con los participantes. Eh, yo, yo voy a hablar eh, específicamente de la afectación en niños y adolescentes, hablaré un, un poquito de, de, lo, de lo que nosotros hemos visto y también de cuestiones pues, eh, quizá un poquito más generales. En principio decir que el grupo de edad de niños y adolescentes no ha sido de los, los, digamos, de los, los más afectados en la primera ola eh, de, la, de la pandemia, esto solo falta ver las gráficas del Centro de Coordinación de Alertas y de Emergencias Sanitarias, pero esto ha cambiado drásticamente en la, después del confinamiento y ya en esta segunda ola y, o, o en la nueva normalidad. De hecho, ahora mismo podemos decir que el grupo de 15 a 29 años es el 22% de los casos de COVID que vemos en, en, en, en España. ¿no? Entonces, cosa que en, en, la primera, en la primera ola no, no era así. Sin embargo, eh, un niños, o sea, el grupo de 0 a 14 años sigue siendo un grupo minoritario, aunque se ha incrementado el contagio, entre ellos sigue siendo un grupo minoritario y generando escasas hospitalizaciones y estancias en UBI. Por ejemplo en nuestro hospital eh, se han, han estado en UBI 27 niños con, con COVID ¿no? y es un, un centro de referencia en, en Madrid incluso en, en, las, en las regiones, en las comunidades eh, eh, limítrofes. Bien, aunque sea así eh, lo que sí está claro es es que en los niños y los adolescentes la pandemia va a tener sus efectos, aunque no sea directamente como grupo mayoritario de enfermedad COVID, sí que lo puede ser por la enfermedad de, de los eh, pues, familiares directos o, o incluso fallecimiento de enfermedades de, de familiares directos y sobre todo por las medidas que, que han tenido que implantarse que son por supuesto altamente recomendables para el control de la propagación de, de la infección es decir, el aislamiento de los casos, las, los confinamientos prolongados las medidas de restricción social, distancia, mascarillas el cierre de escuelas, especialmente en este grupo eh, ha sido muy importante, el cambio de modelos de aprendizaje online, por tanto, después del cierre o el cierre parcial o intermitente, y luego en la nueva normalidad, las medidas de distancia física, que en niños muy pequeños pues, pueden ser bastante complicadas y en adolescentes pues, pueden ser incluso mal aceptadas. ¿no? Eh, bien, mmm, Varios estudios, y entre ellos un español, de Orgiles nos, eh, nos enseña que los efectos de la pandemia del confinamiento en los niños pueden ser importantes, ¿no? sobre todo eh, en, en áreas como la, la concentración, dificultades en la concentración, inquietud, irritabilidad, pérdida eh, de contacto con compañeros, amigos, profesores frustración, aburrimiento, incertidumbre. Todos los niños con, pueden sufrir todas estas cosas como efecto de la pandemia. También cambios de planes y de proyectos que ellos podían tener pues a nivel de estudios, a nivel deportivo, etcétera. Y también eh, bueno, sufrirán las consecuencias, por supuesto, de los conflictos familiares y de las dificultades financieras que eh, ya están viendo, estamos viendo en, en las familias y en la sociedad española y, y en el mundo. Por tanto, la, la pandemia, como bien sabemos, es una combinación de estresores, es una bomba de relojería, una combinación de estresores sanitarios, eh, sociales, mmm, no solo por el aislamiento, sino también por la recesión económica que probablemente que ya, que va a producir y esto sabemos ya nosotros que precipita o que agrava, eh, como muy bien has dicho, problemas mentales y, por supuesto, también en niños. Sin embargo, algunos autores, y no por no decir todo lo negativo, señalan también que los niños durante este periodo eh, han han encontrado que eh, bueno, um, han sido capaces de eh, mantener unas rutinas, uh, han, o sea, ha sido una, uh, una parte de la población que, que no se ha portado mal delante de, en estos momentos de la pandemia, sobre todo los más pequeños. Ya los adolescentes y ya los adultos jóvenes han tenido más dificultades en mantenimiento de rutinas, pero sí se han visto también algunas actitudes prosociales o de reflexión social entre el grupo de niños y adolescentes que también hay que tener en cuenta y también hay que señalar como, como muy interesante en, en, en este grupo y la familia la familia la familia ha sufrido una reorganización muy importante la familia ha, ha tenido que cambiar sus, sus esquemas de parentalidad diríamos no desde explicar de qué trata esto y explicarlo adecuadamente y, y, y explicar las medidas que, y por qué se toman y, y por qué deben, deben continuarse, hasta cuidar de los niños mientras se trabaja en la casa y a la vez supervisar las tareas escolares, es decir, hay un cambio importante en, en, lo que, en las prácticas o, en, o en, las, en, en, en las actividades de parentalidad. Esto, como podríamos decir, en, en términos generales para todos los niños y adolescentes. Y para nuestros niños, para nuestros eh, futuros pacientes TCA, o sea, de aquellos niños que están en riesgo o ya los que estaban en, eh, con la enfermedad y estaban en tratamiento eh, cuando hemos eh, comenzado con la pandemia. Bueno, pues eh, el efecto no podemos decir que lo conozcamos ya, es bueno, hasta ahora pues podemos decir que ten, empezamos a tener alguna idea pero bueno bastante estamos en un mundo desconocido parece ser podemos ver que puede ser precipitante o acelerante del trastorno de la conducta alimentaria en niños nos referimos a precipitante, que es decir aquellos niños vulnerables, sabemos que estos trastornos comienzan en la infancia y especialmente en la adolescencia, luego entonces un, un primer grupo de, de, de cuestiones serían aquellas relativas a lo que hemos visto durante el, el, eh, estos meses, estos ocho meses, en el inicio de esta enfermedad, hemos visto que efectivamente han iniciado la enfermedad aquellos que son más vulnerables y tenemos la sospecha que han iniciado más, más personas la enfermedad, porque la demanda en, en los centros de atención tanto específicos como no específicos se ha incrementado de forma importante, por tanto pensamos que más niños han comenzado con el trastorno. Probablemente eh, el escenario de ansiedad e incertidumbre que describíamos antes eh, provoca en, aquellas, en, en las personas vulnerables, en adolescentes vulnerables, pues una eh, hipervigilancia, por ejemplo, de su estado físico, un miedo a perder el control, probablemente, en este ambiente de inseguridad, como ellos muy bien dicen algunos de nuestros niños, dice, está todo hecho un lío, ¿no? está todo esto fuera de control, les gusta decir, bueno, es que es una frase que la hemos visto repetidamente en, en nuestros eh, niños que comienzan con los trastornos. ¿no? Y, mm, bueno, pues probablemente esto estos... Lo que estamos viendo es un incremento en, esta, en, estos, en en el comienzo de estos síntomas. Las redes sociales han tenido un papel interesante aquí, han amplificado, han amplificado algo que ya estaba. Eh, los las tablas de ejercicios, los consejos nutricionales, que hemos visto que ha habido una, in, una, una explosión de contenidos, de contenidos de este tipo en las redes sociales, eh, con, con intención, por supuesto, de mantener una buena salud en la población, pero que aquellas personas pues, más vulnerables, pues, eh, con o sin la colaboración a veces también de la familia y con, siempre con intención de, eh, de conseguir una buena salud durante este periodo, bueno, pues estas personas vulnerables bueno, pues han comenzado en el comer sano mmm, como eh, bueno, pues una forma de iniciar la sintomatología de restricción y eh, aquellos ejercicios que eh, pro proliferaban en las redes sociales pues también nos han servido para eh, comenzar con tablas de ejercicios que en muchas de estas personas vulnerables pues se han hecho compulsivas y ya configurando el cuadro clínico esto por un lado los niños que han empezado por supuesto los niños que ya estaban en tratamiento una de las dificultades principales en las que nos podíamos encontrar era la uh, accesibilidad al tratamiento el acceso al tratamiento es decir sobre todo cuando el confinamiento era estricto, eh, pues podía haber mmm, dificultades en, en, en acceder a este tratamiento y nosotros en un estudio que realizamos durante los ocho meses de confinamiento, en eh, donde eh, bueno, pues estudiamos un poco lo que había ocurrido en, en la unidad de TCA, con los cambios que, que ahora muy brevemente explicaré qué hicimos, pues lo que encontramos era que, eh, pues casi un 45% habían reactivado sus síntomas, tanto TCA como no TCA. Esto es una cuestión muy importante porque no solo se reactiva la restricción, el ejercicio, etcétera, sino que también otra sintomatología de ansiedad, de TOC, de trastorno psicocompulsivo, depresión, eh, eh, riesgos autolítico, riesgo autolítico, incluso impulsividad, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿y las familias con TCA? ¿Qué ha ocurrido a las familias? Eh, por supuesto, Sara nos contará muchísimo mejor que yo lo que ha ocurrido con las familias. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Nosotros lo que hemos visto es varios escenarios, escenarios bastante distintos. ¿no? Hemos visto algunas familias que por la mayor mm, eh, disponibilidad de tiempo con, con, con los pacientes, con, con sus hijos que, que sufren la enfermedad, pues bueno han, eh, bueno, han seguido perfectamente las indicaciones dadas mediante teleterapia o como fuera y bueno, es que a mayor tiempo de convivencia, han hecho que ganaran a veces en consistencia de normas entre todos, incluso bueno, con una mayor supervisión, y, y bueno, y por qué no, pues una, una mejoría en la relación eh, familiar, y que, que algunos de nuestros eh, pacientes nos lo señalaban de manera especial. Eh, bueno, pero no, no, siempre, no siempre ha sido así, Otros, otras personas mm, han tenido pues, eh, mucho distrés en esa parentalidad, en esas exigencias de parentalidad que decíamos antes, de multitarea, el padre ya, los padres siempre son multitarea, pero en estos momentos se ha multiplicado la multitarea como por cien. ¿no? Bueno, pues ese distrés es otro tipo de escenario de, en, en, otras, en, en otras casas donde el, el paciente pues, se ha encontrado con, con papás con eh, muy pre ocupados, muy ocupados y, y, y, con, y con problemas, de, algunos de salud y otros incluso de, de, de futuro financiero y, y, de, y de, de económicos. ¿no? Bien, eh, lo que sí está claro es que, eh, como bien señalan, eh, como ya sabíamos y, y recientemente señalan un artículo español también de Romero, el efecto de, eh, del, del estado de los familiares en los niños y en los adolescentes es crucial. Sabemos perfectamente que eh, el estado eh, eh, de salud, de los padres, la relación entre ellos y el estilo, por tanto, de parentalidad que pueden tener desde ese estado de salud y desde esa relación va a influir mucho en, eh, en, en, en cómo el niño eh, pueda desarrollar el, eh, durante este tiempo. Finalmente, y no por no alargar mucho más, porque yo creo que ya estoy en los últimos cinco minutos, si no me equivoco, eh, que, quería un poquito comentar dos, dos puntos. Primero, el, el tema del acceso a los tratamientos habituales. ¿no? está claro que el acceso a los tratamientos habituales al menos durante la primera parte fue muy complicada nosotros eh, tuvimos que reorganizar y cerrar los hospitales de día y lo que más nos interesaba era garantizar evidentemente la continuidad de cuidados ideamos de manera muy rápida un programa de teleterapia combinada es decir durante el confinamiento el 80% así en general de las consultas se hicieron por eh, teleterapia mm, eh, en vídeo o telefónicas y y la, eh, mientras que ya en la nueva normalidad pues, se ha pasado de ese 80% a nos hemos quedado con un 20% de momento. ¿no? Luego um, por otro lado también en lo que se refiere a la accesibilidad de tratamientos eh, señalar que la hospitalización que en algunos momentos se pensó la posibilidad de cerrar las camas de hospitalización para niños y adolescentes, para evitar contagios o para tal, pues hubiera sido un grave error porque hemos tenido los mismos eh, ingresos que el año pasado durante eh, eh, durante el periodo de al menos de confinamiento, y ahora ya el, el, bueno, se ha disparado, como en todas las unidades, el número de ingresos, por tanto, y además ingresos con no solo con, por sintomatología TCA eh, específica, sino por riesgo autolítico, impulsividad, disregulación emocional importante. O sea que la necesidad de mantener las camas de hospitalización se ha demostrado perfectamente. ¿no? Eh, bien. Mm, eh, solamente ya para finalizar qué está ocurriendo después de, de mayo después de las ocho semanas de confinamiento estricto en lo, lo que llamamos ¿no? la, la nueva normalidad pues los niños a qué se enfrentan los niños los niños con, que sufren TCA y, y los que no pero los niños que sufren TCA se encuentran con cierres intermitentes de las escuelas con eh, cierres de las actividades extraescolares de, la, de las actividades deportivas que hay que mantener las, las medidas de aislamiento ¿no? y, y, y, y todos los. Y además por un largo periodo y se espera que los próximos pues, meses, todo el invierno, etcétera. Esto probablemente puede producir lo que ya se ha dicho, la fatiga, la fatiga de la pandemia que ya estaba descrito anteriormente, ¿no? Y que, bueno, pues ya estamos empezando a sufrir esa fatiga. También nuestras familias y nuestros pacientes lo, lo están sufriendo. Estamos viendo que los contenidos pandemia, digamos, de las redes sociales, están como nunca, hay gente eh, eh, don, que, que, bueno, pues, la, eh, pues ejercicios, eh, recetas, un, un boom de, de todos los consejos nutricionales, entre comillas, que muchas veces no son expertos y otras veces sí, pero pues eh, eh, están absolutamente amplificados en, en redes sociales. Nos encontramos ante un escenario de incertidumbre. El escenario de incertidumbre para nuestros pacientes es absolutamente intolerable. Para ellos por la naturaleza propiamente de su, de, de su, de su trastorno y por la naturaleza muchas veces de su, de su personalidad. ¿no? Nos encontramos en un escenario donde la socialización es difícil. Esto va a influir mucho en el tratamiento que nosotros uh, uh, tenemos, el tratamiento familiar y de, de, de, nuestros, de nuestros pacientes porque um, eh, la exposición social es esencial dentro de, de este tratamiento, ¿no? mm, Bien. Mm. Nos toca, nos toca asegurar la continuidad de tratamientos yo creo que esta es una de las cosas que, que quiero eh, sobre todo decir, eh, pese a la saturación sanitaria que estamos sufriendo, nosotros estamos viendo eh, casos de pacientes en unas condiciones que hacía años que no veíamos, con unas evoluciones eh, muy largas que no han podido acceder a veces a, a los servicios sanitarios y esto es muy preocupante, eh, tenemos que asegurar al menos el diagnóstico de, de, los, de los primeros episodios del, del tratamiento ¿no? entonces eh, yo creo que hasta aquí llegaría en, en lo que yo quiero comentar hasta ahora y me encantaría poder comentar con todos ustedes con las 300 casi 400 personas que veo que están participando y que pueden comentar y, y, con, el, y, con, y con vosotros con el resto de ponentes que es un honor estar con vosotros muchas gracias muchísimas gracias Monse por tu, por tu aportación por tu, por tu ponencia eh, yo voy a morderme la lengua para no empezar a hacer preguntas ¿eh? y, y que sí tengo que, que informar que hay un chat eh, donde los oyentes pueden pueden eh, pues bueno, eh, preguntar a, a los diferentes ponentes eh, cuestiones que después al final de las tres intervenciones podamos, podamos aclarar. Pues bien, damos paso a, al doctor Fernando Fernández, catedrático en Psicología y coordinador de la unidad de TCA del Hospital de Belviche. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias a vosotros, a San Joan de Deo por organizar este evento. Es un placer estar aquí eh, y a todos vosotros también por, por haber eh, asistido y por estar asistiendo a este webinar. Eh, bueno, al principio eh, vamos a comentar sobre todo más nuestra experiencia desde unidad de adultos. Me gustaría tal vez decir, eh, en pro tal vez del diálogo, hemos bueno, dejado un poco de lado la presentación clásica que podían ser con diapositivas. A pesar de eso, luego, como comentábamos, eh, estará accesible esa información y por tanto eh, todos vosotros... Eh, que estáis atendiendo a este webinar, podéis luego acceder a esas diapositivas o a esos links que también queremos que podáis tener acceso de información gratuita básicamente pues, en torno a trastornos de la alimentación y cómo reaccionar ante el COVID o como muy bien comentaba también Monse Grael, artículos recientes que han participado muchos grupos tanto españoles como incluso de los que estamos aquí presentando y que por tanto, bueno, pues puede dar alguna información o incluso herramientas que puedan servir en general. ¿no? Eh, básicamente, eh, bueno, tal vez esta situación nos puso a prueba a todos, no solo a los pacientes, como muy bien comentabais, nos puso a prueba a todos cómo lidiar con toda una serie de dificultades, de incertidumbres, de situaciones que nadie había planificado previamente y evidentemente estoy completamente de acuerdo con vosotros. A los que más afectó claramente eran a personas más vulnerables, pacientes con trastorno mental, pacientes con trastorno alimentario, claramente incidió en buena medida. Indirectamente, como bien habéis comentado, lo comentaba Monse o tú Eduardo, eh, a los familiares, por supuesto. ¿Eh? Los miedos que cada uno tenía ya en el día a día, los tenía luego ya en casa y tenía que lidiar con todas esas preocupaciones y con situaciones que anteriormente no esperaba. Recuerdo cuando ocurrió todo en marzo, todo más o menos de repente, tenías que prácticamente cerrar dispositivos, tenían que ponerse la mayoría de los recursos como era de esperar y como era normal, a disposición de pacientes de COVID, pero por otro lado, tenías también la preocupación de en qué medida esto va a afectar al tratamiento de nuestros pacientes. Eh, a veces incluso los problemas de comunicación iniciales estaban ahí, es decir, tenían unas vías de comunicación ellos con nosotros y nosotros con ellos que de repente se interrumpían, que tenías que movilizarlas de nuevo porque si no ocurría que llamaban, pero no había nadie al otro lado, con lo cual inmediatamente tenías que movilizar, como hemos hecho todos o hemos intentado hacer todos, pues otras vías a través de eh, prensa del hospital, a través de webs, a través de eh, vías de email o teléfonos de atención sí a familiares. ¿no? Es decir, nuevamente, el inicio de todo esto fue ponernos a prueba eh, qué capacidad teníamos más o menos adecuada de flexibilizar eh, eso, el entorno, nuestros recursos, nuestras capacidades y cómo bueno, afrontar una situación de estrés que eh, además, como comentábamos, los pacientes se sumaba el hecho de que tenían su problema, pero además se interrumpía un tratamiento, un tratamiento que les generaba, dependiendo en qué momento se encontraran, les generaba muchos miedos, muchas ansiedades, muchas situaciones de incertidumbre, lo comentabais, ¿no? Qué dificultad, ya tenemos todos problemas para manejar la incertidumbre, sobre todo cuando nos acostumbramos a un ritmo y a unos hechos y a unas situaciones concretos, concretas, pues más aún, si cabe, pacientes que claramente están poniendo unas expectativas en un futuro, en, en un tratamiento o en un cambio, ¿no? Eh, lo que vimos realmente era mm, esa situación inicial y lo que un poco rápidamente entre todos, ¿no? y ahí eh, quiero compartirlo con todos porque fue lo que hicimos también desde un principio, ponernos también las distintas unidades, los distintos dispositivos en contacto uno con, unos con otros para movilizarnos, para realizar webinars sobre cómo y qué herramientas se pueden ir utilizando. Anteriormente, ahora claro, todo el mundo ya habla de Zoom, habla de cualquier plataforma, de Webex, de Teams, de anteriormente algunos. Tal vez utilizábamos alguna en algún entorno virtual, pero realmente lo que realizábamos era la utilización de entornos presenciales. Es decir, supuso un cambio importante que ahora después lo comentaremos, también supuso, por supuesto, para pacientes. Eh, lo que en principio ya nos preocupaba era cómo todos lo íbamos afrontando, cómo íbamos afrontando esa situación y cómo tal vez el aislamiento físico o el distanciamiento físico, tal vez teníamos claro desde el principio, teníamos que combatirlo con acercamiento social, es decir, acercamiento aunque fuese virtual, realizando si cabe mayor comunicación con los compañeros, realizando si cabe más investigaciones entre todos, sobre todo, para movilizarnos y sí para poder ofrecer una serie de herramientas a nuestros pacientes. Recuerdo que eso, fruto de esa colaboración, ya al principio, que ya hablamos de finales de marzo, bueno, ya produjimos un, una editorial en la revista europea que básicamente era herramientas, consejos, más desde el sentido común y de la comunicación entre nosotros que no de que tuviéramos una guía clara de cómo actuar, eh, aconsejamiento o, bueno, digámoslo así, pautas y recomendaciones para pacientes, para terapeutas, para familiares, ante situaciones concretas, qué conductas tal vez son más adaptadas, más adecuadas, qué otras tal vez no, cuáles tal vez favorecen más el aislamiento social, que puede hacer que algunos pacientes sí se sientan más cómodos inicialmente, pero a medio y largo plazo no es tan adecuado. Y por tanto empezamos también a bueno, ver qué ocurría con nuestros pacientes. Inicialmente ya lo que vimos era que al principio podía diferenciarse entre subtipos de pacientes. Si veíamos, fuesen anorexia, bulimia, trastorno por atracón, tuvieran unas edades u otras, podía, podíamos comenzar a diferenciar entre pacientes que bueno, de momento esa situación no les iba mal, no les empeoraba, tal vez porque tenían un mayor control externo, un control familiar, al menos a corto plazo, a medio largo plazo, eso les podía repercutir también negativamente y podíamos ver alrededor de un 30-35% de pacientes que empezaban a empeorar. Que empezaban a empeorar, lo comentaba muy bien Monse, lo comentabas tú también Eduardo y estoy seguro Sara lo comentará también, que veían la imposibilidad de hacer ejercicio, además sí de los estresores que les generaban y las incertidumbres, los miedos que tenían a su alrededor, eh, pues ya el hecho de no poder realizar ejercicio, la primera afectación que ocurría era mayor preocupación por el físico, por la alimentación, por no poder controlar tal vez la situación, por perder el control y por tanto por una mayor restricción. Comenzaban a aparecer mayor restricción. Tal vez no en las primeras semanas, y sí posteriormente. Y en pacientes con características más bulímicas, llamemos bulimia, trastorno por atracón, nuevamente el tanto por ciento de 30-35% que empeoraban, claro, comenzaban a tener una serie de situaciones, eh, evidentemente lo comentabais, preocupantes a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel también económico, que hacía que utilizaran tal vez esa alimentación que estaba acumulada en casa porque nadie sabía qué ocurriría en cuanto a abastecimiento de alimentos, comenzaban a sí a acceder a la alimentación de forma más inmediata, más rápida, tal vez cuando los familiares iban a comprar algo, eh, algún producto básico, o acudían a la farmacia, o, o iban a pasar el perro, entonces acudían entonces a la alimentación como válvula de escape. Nos preocupó si en ese momento, en esa primera fase ya, cómo podemos organizarnos entre todos, cómo podemos empezar a aprender de esta situación, que en nuevas épocas, como ya están aquí, es decir, segundas olas o terceras olas que haya en un momento determinado, qué podemos sacar de todo esto, cómo podemos aprender de esta situación, qué podemos transmitir a nuestros pacientes. Y comenzábamos a analizar, bueno, muy bien, Generemos sí, encuestas eh, online que puedan contestar, que nos puedan decir, muy bien, ¿cómo estoy reaccionando yo ante eh, el confinamiento? Veamos que tal vez los que empeoraban eran los que presentaban también más síntomas de ansiedad, de depresión. Evidentemente, desde un principio seguíamos y sí, lo comentáis todos y todos lo hicimos así, eh, implementando más, si cabe, el, eh, las visitas telefónicas, videoconferencias al principio tal vez menos, luego posteriormente por supuesto, pero es decir, queríamos que hubiera comunicación y lo que veíamos que especialmente pacientes que empeoraban presentaban mayor sintomatología ansiosa, mayor sintomatología depresiva y más discusiones también familiares. Muchos de ellos eran también los que tal vez utilizaban estrategias menos adecuadas, menos adecuadas en el sentido de tal vez eh, más recurrir al aislamiento, no recurrir tanto a la socialización como una forma así de comunicación eficaz, no tanto, como decía muy bien Monse, consumir por consumir redes sociales y comparaciones con otros y ver qué grande es la preocupación en el mundo en torno al COVID, sino, oye, ¿por qué no también tomarme un tiempo para reflexionar yo, para estar tranquilo, para hacer algo en un tiempo concreto, para socializarme con amigos, con personas que, eh, que quiero, con los familiares también. Es decir, realizar una serie de actividades que de otra forma tal vez no hubieran realizado. Pues bien, los que empeoraban eran los que no utilizaban ese tipo de estrategias, sino tendían más, como decíamos, al aislamiento, a, eh, a utilizar eh, válvulas más bien de escape que no de afrontamiento. ¿no? Lo que vimos también, eh, evidentemente, que era, había un grupo de pacientes que tenían características de resiliencia, es decir, que presentaban una mayor resiliencia ante esta situación. Y nos sorprendió gratamente, es decir, que veíamos que movilizaban recursos que tal vez incluso ni eras consciente que los tenían. Y sí movilizaban a otros participantes familiares o amigos, con lo cual eso era muy positivo. ¿no? Vimos que también rasgos de personalidad influían. Como era esperable, las personas que, los pacientes que tenían más capacidad para afrontar los problemas, la frustración, iban mejor también en este confinamiento. Es decir, lo opuesto, pacientes que tenían más dificultades para tolerar la frustración, para manejar eh, y conducir su propia vida ante las dificultades y la adversidad, también tenían más dificultades en cuanto a los síntomas alimentarios y en cuanto al empeoramiento. Finalmente, tal vez nos interesaba también en qué medida lo que nosotros rápidamente hemos ofrecido, inicialmente muy rápidamente, después de forma más estructurada, es decir, videoconferencias, terapias de grupo que antes se hacían tal vez básicamente presencialmente, ahora ya claramente hay dos modelos, el presencial y el virtual, y así queremos que continúe porque ante situaciones nuevas que están ocurriendo, cada vez es menos atípico para los pacientes el cambiar de una semana a otra, hacerlo todo virtual, si ya se están acostumbrando a ello. ¿no? Pero nos interesaba el saber realmente cómo de fácil ha sido para ellos adaptarse a esa herramienta que nosotros les hemos aportado sin preguntarles, porque claro, no podíamos, no teníamos otra herramienta. Sabíamos que queríamos ofrecerles tratamiento, pero cómo de fácil ha sido y hemos visto que, al menos en grupos de pacientes, especialmente con anorexia nerviosa, han tenido más dificultades, más dificultades para romper con el tratamiento presencial al que ya se habían acostumbrado, al que se habían amoldado y adaptarse a una situación de incertidumbre que muchos de ellos ya evidentemente dominaban incluso mejor que nosotros. Sí las tecnologías, pero muchas veces no estaban preparados para esa nueva situación y la capacidad de cambio y de flexibilidad que se les pedía, tal vez no estaban en ese momento preparados. Incluso muchos de nosotros en según qué momento tampoco lo estábamos. Con lo cual, tal vez incidir en esto. no Es decir, eh, a modo de, de, de resumen, importante sí el tener en cuenta qué aspectos van ligados sí, al trastorno. Claramente, como comentabais, hay casos y lo vemos eh, que tal vez están llegando con una mayor severidad, que tienen una mayor complejidad, que nos vienen con índices de masa corporal muy bajos y que tal vez por miedos, por distanciamiento, por pensar que, bueno, tal vez no es fácil acceso el que tengo a determinados dispositivos de primaria, tal vez entonces prefiero no ir. Es importante que mantengan el contacto, que mantengan el contacto asistencial y que por otro lado, sí, eh, bueno, se vinculen claramente y de forma más o menos rápida a unidades asistenciales, como comentábamos. Por parte de los compañeros, yo diría, pues hacer lo que estamos haciendo y por supuesto felicitarlos por esta iniciativa porque es seguir cada vez si cabe, más en contacto entre nosotros y más unidos para colaborar en una misma situación. Gracias. Muchas gracias Fernando. Eh, realmente muy muy interesante todas las aportaciones, ¿no? Sobre todo el, el, el, ¿no? el perfil de pacientes ¿no? que, que ha tenido mayor afectación, ¿no? la, la diferenciación por subtipos de, de trastornos alimentarios y también la aceptación, ¿no? Tú comentabas, no le hemos preguntado, ¿no? Hemos hecho un cambio, una interrupción y un viraje que, que bueno, que ahora sabemos que, que, bueno, que también es mejorable, ¿no? Muy bien, eh, pues por último, eh, les, les quiero presentar a la señora Sara Bujalance Arguijo, que es psicóloga experta en trastornos de la conducta alimentaria y directora de la ACAP, la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia. Entonces, queríamos eh, un poco eh, preguntarte por, por los familiares ¿no? y cuidadores de personas afectadas Cómo, cómo han vivido este tiempo de confinamiento y nueva, y nueva normalidad y también, bueno, el, el funcionamiento de la, de la asociación durante todo este tiempo. Cuando quieras, bueno. Sara. Hola, Eduard. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitar a la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia a participar en este webinar tan interesante y necesario. ¿no? Bien, pues un poco en la línea de lo que comentaban ya Fernando y Monse, desde la asociación este año pues estamos trabajando de una forma muy intensa ¿no? y muy distinta a la que ya viene siendo anteriormente porque realmente desde que inició la pandemia, eh, durante los primeros meses eh, de toda esta situación, eh, coincidiendo con las restricciones más severas, eh, recibimos el triple de consultas de ayuda, o sea, el triple de demandas de ayuda de las que recibimos, por ejemplo, durante el 2019 en el mismo periodo. Y desde que acabaron las restricciones más severas, hacia el verano más o menos, hasta ahora pues, estamos recibiendo el doble de lo que recibimos habitualmente. ¿no? o sea que Es un otro ejemplo de cómo esta situación a, a las familias y a las personas que tienen otra zona de conducta alimentaria pues eh, les está dificultando un poco más eh, la situación. Eh, nosotros la, no, no solo hemos recibido mayor eh, volumen de consultas, sino que además la complejidad pues, eh, ha sido también superior, ¿no? porque eh, en muchos muchos muchos casos, sobre todo los primeros meses, recibíamos muchas consultas por parte, de, sobre todo de padres y madres, ¿no? que son normalmente los perfiles que más consultan ya la asociación, sino que también por parte de parejas que en pleno confinamiento descubrieron un trastorno de la conducta alimentaria eh, pues en un hijo o hija sobre todo o también en la pareja, ¿no? ya fuera porque al estar conviviendo 24 horas era más difícil eh, eh, que, que el trastorno pasara desapercibido o bien fuera porque ya estaban en riesgo y toda esa situación pues disparó el desarrollo del trastorno de la conducta alimentaria fue una cosa a la otra pero fue realmente algo eh, muy muy muy elevador, era una consulta habitual eh, hora tras hora en, en la asociación, entonces claro que ocurre que en una situación de de, de confinamiento, eh, la, la familia también se ha visto pues, o, o lo que hemos percibido es que han, han sentido mayor angustia, mayor miedo, mayor preocupación, mayor confusión de la que ya normalmente experimentan ante un trastorno de la conducta alimentaria porque el hecho de no poder salir de casa de alguna manera pues aumentaba la sensación de vulnerabilidad y además como el acceso al tratamiento, sobre todo al inicio, era especialmente difícil, incluso existía la duda de hasta qué punto puedo llamar, no puedo llamar, puedo ir, puedo no ir, eh, pues desde la asociación hemos parado ese golpe, ¿no? eh, Nosotros. Eh, lo que hemos hecho es lo que ya venimos haciendo siempre pero con mayor intensidad, sobre todo, de hecho hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo porque no deja de ser que somos una entidad pequeñita ¿no? con, con los recursos que tenemos para poder acoger toda esa demanda, ¿no? Eh, poder dar eh, una respuesta lo más inmediata posible y lo que hemos hecho ha sido, aparte de informar a las familias ¿no? sobre qué es un trastorno de la conducta alimentaria, qué tienen que tener en cuenta, eh, cómo es el tratamiento y cómo acceder al, al tratamiento, eh, pues también lo que hemos hecho, por ejemplo, es ayudarlos a, a gestionar Toda, toda, pues toda esa, todas esas emociones, ¿no? toda esa, esa, esa angustia y toda, todo ese dolor que, y preocupación, que, que es lógica en, eh, que es lógica en, en esta situación. ¿no? Mm, eh, por ejemplo, otra, otra de las dificultades, de hecho, de, de todas las familias que hemos ido atendiendo, si sí es cierto, ¿no? coincidiendo con Monsen, en, en algunos casos de los, que nos hemos, de los que nosotros hemos visto la minoría, eh, si sí es cierto que más o menos ha podido ir sobrellevando la situación bien y en algunos casos podríamos decir incluso de manera especialmente exitosa, ¿no? sobre todo aquellos casos en los que ya venían haciendo un tratamiento de hacía ya un tiempo, no, o sea la persona afectada ya estaba estable, además el tratamiento pudo ser sustituido fácilmente por una versión telemática que fue efectiva y además el hecho de tener más, eh, más tiempo en casa y más, más convivencia entre los distintos miembros, pues ha favorecido de alguna manera una mejor comunicación, mejor vínculo y más tiempo y más oportunidad de trabajar todo aquello que tenía que trabajar. ¿no? pero ha sido la, la menor Al menos de lo que nosotros hemos visto, eh, la minoría, porque además eh, hay que tener en cuenta que eh, a, la, a la situación del trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo apareciendo de nuevo en casa, pues nos hemos encontrado familias, por ejemplo, que han descubierto el trastorno de la conducta alimentaria en un hijo o hija y al mismo tiempo han tenido pues, un padre, una madre o un abuelo ingresado por COVID, ¿no? incluso ha fallecido han fallecido los dos, además a todo esto pues enerte o perdiendo el trabajo y en fin, eh, con toda una situación pues, especialmente compleja en casa, ¿no? Eh, bueno, eh, continúa la cosa un poco más o menos, ahora evidentemente la, la situación no es tan aguda como, como el inicio pero bueno, continúa, continúa siendo potente, ¿no? por así decirlo. Eh, sí es cierto que, que ahora estamos, en general, tengo la sensación de que toda la, la red de atención está mejor organizada. ¿no? Al, al principio en marzo, realmente el confinamiento para, para muchos fue de un día para otro. ¿no? Una situación absolutamente sobrevenida y todo el mundo se tuvo que adaptar como pudo con lo que tuvo y a, un, a, una, a una versión del mundo online ¿no? a la que la mayoría pues, tampoco nos estábamos acostumbrados previamente ¿no? y hoy en día pues, ya eh, forma parte de nuestra rutina y seguramente muchas de las cosas que venimos haciendo pues, permanecerán ¿no? a posterior porque no deja de ser eh, pues, eh, como todo una ventaja. ¿no? En algunos, por ejemplo, nosotros desde la asociación pues, una, una de las cosas que teníamos pendiente trabajar era el cómo poder atender a, a familias que, eran, eh, que vivían lejos de, de la provincia de Barcelona, Zona, ¿no? que vivían pues, por ejemplo en los Pirineos o en, bueno, en, en alguna zona más alejada. Y, y la forma en cómo estamos trabajando ahora sí es cierto que nos está permitiendo llegar a estas familias, o sea, llegar igual al, al que está más lejos que al que está más cerca. y De alguna manera es, no deja de ser un poco absurdo que si se haya tenido que venir el COVID para enseñártelo. ¿no? Esto ya estaba, lo podríamos haber puesto en marcha, pero mira, ha hecho falta una pandemia para que nos diéramos cuenta. ¿no? Eh, bien mmm, eh, sí, es cierto que en nuestro caso eh, también hemos recibido eh, mucha demanda de ayuda por parte de personas adultas eh, con un trastorno de la conducta alimentaria, viviendo solas y que no habían iniciado, o sea, no estaban en tratamiento previo, tal vez iniciaron alguno en un momento, lo interrumpieron antes de tiempo. Y, de alguna manera, la situación de confinamiento, aunque se lo ha hecho pasar muy mal, eh, también ha favorecido, en cierta manera, que tomaran conciencia de la necesidad de explicar el problema y de pedir ayuda. ¿no? Eh, de manera que, bueno, que también, eh, de alguna forma, que el confinamiento está para casos y que personas adultas pidieran ayuda, pues podemos interpretarlo como algo positivo ¿no? dentro de, de toda esta situación. Y, y bueno mmm, otro de los aspectos que, que a medida que la situación ha ido evolucionando y hemos podido ir eh, trabajando es así como en un principio parecía que la atención individual de tú a tú a través del teléfono de la videollamada o de la o, o de, del zoom etcétera etcétera funcionaba bien inicialmente parecía que los grupos de, de apoyo que llevamos para familias no iban a tener tanta salida y finalmente sí han tenido o sea los estamos llevando con, con normalidad aunque sí que las familias nos explican que echan de menos en ese aspecto la presencialidad ¿no? y el poder tomar contacto directo con el resto del grupo y, y bueno, en cuanto se pueda pues se retomará. Y a modo de resumen pues eh, diría que la, la función de la asociación delante de la angustia de las familias que ha sido superior a la habitual, pues ha consistido en enviar los mensajes y llevar, y llevar a cabo el trabajo que llevamos habitualmente, pero, pero como mayor notoriedad, ¿no? que es pues, eso informar sobre qué es un trastorno de conducta alimentaria, explicar cómo acceder al tratamiento, hablar también con los diferentes recursos en determinados casos pues, para poder favorecer o agilizar eh, el acceso al tratamiento, sobre todo cuando han sido casos graves y la familia se ha visto en una mayor dificultad, ya sea porque han tenido una mayor dificultad real en, en ser atendidos o bien porque la familia simplemente eh, se ha visto más, más perdida, ¿no? con, con mayor dificultad. Y, y bueno, también, en cierta manera, eh, pues lo que hemos hecho también en aquellos casos en los que todavía no habían iniciado un tratamiento eh, ha sido pues dar pautas sobre qué es más conveniente, que menos ¿no? para ayudar a alguien con un trastorno de la conducta alimentaria en casa hemos reforzado mucho, que es algo que también hacemos eh, el, el hecho eh, uno de los mensajes que enviamos habitualmente a las familias es que un trastorno con alimentaria se supera en equipo, ¿no? la persona afectada tiene que, que poner de su parte el equipo terapéutico, evidentemente, también pero la familia también, ¿no? y reforzando mucho, muy mucho, pues eh, la confianza, por ejemplo, la colaboración con los equipos terapéuticos, ¿no? siempre recomendamos que acudan a servicios especializados, como pueden ser Belviche o, o San Joan de Adeu, y que una vez allí, pues de alguna manera trabajen con confianza ciega, que lleven a Cabo todas las pautas que, que hagan caso, que es la mejor manera para, para poder salir de, de la situación. Y, y bueno, y en esta situación de pandemia, concretamente, pues también de alguna manera hemos intentado ayudarlos a gestionar el confinamiento de la manera más saludable posible, no, no sólo desde el punto de vista de la salud física, sino también desde, desde el punto de la, de, de la salud emocional. ¿no? Y, y bueno, ahí estamos, ahí continuamos y, y bueno. Mmm... Creo que poco a poco vamos mejorando, ¿no? Si es verdad que ha sido una situación, bueno, pues eh, muy sobrevenida y muy, muy atípica, eh, al menos en la historia reciente, pero, pero creo que en conjunto nos estamos adaptando lo suficientemente bien y, y mejor que haremos. ¿no? Gracias, eh, Sara, por tu intervención. Eh, gran labor la que hacéis desde la asociación y, y nada, agradecerte todo, todo el trabajo de todo este tiempo y las colaboraciones que hemos hecho. Eh, bien, en el, el chat ya tenemos al, algunas preguntas. Eh, os animo a, a participar eh, y aprovechar esta oportunidad para, ¿no? para generar debate y, y manifestar las preocupaciones. Yo, yo voy a romper el hielo y lanzar, lanzar una, una pregunta. Eh, como decíamos, nosotros también aquí en la, en la, en la unidad de, de TCA, de aquí de San Juan de Deu, pues recibimos muchas primeras visitas, realmente que son casos de, de Butch, casos que no nos ha visto nadie, no le ido a un psiquiatra ni a un psicólogo, y llegan con 15, 20, ¿no? 25 kilos perdidos en, en este periodo. ¿no? Entonces uno piensa que es el confinamiento ¿no? lo que ha generado, ¿no? lo que hablábamos, ¿no? este estresor inicial. ¿no? Entonces, mi pregunta es, el, claro, esta nueva normalidad implica, por ejemplo, ahora aquí actualmente en Cataluña pues no hay actividades extraescolares, con lo cual el deporte ya no se hace. ¿no? El fin de semana tampoco hay competiciones, partidos, pues tampoco hay deporte. Los adolescentes que hacen bachillerato, pues muchos están en casa haciéndolo online o mixto. O sea, esto se vuelve a aparecer mucho a todos estos factores de estrés que hemos determinado como desencadenante de, bueno, pues eso, de empeoramiento, o de recaída o de nuevos casos. ¿no? Eh, ¿Pensáis que, que, que acabaremos de alguna manera de atender a estos pacientes que inician el confinamiento? ¿O esto va a ser un estrés mantenido y vamos a tener pues, un largo periodo de tiempo con casos graves de TCA en las unidades? Sí, por supuesto. Bueno por, decir... <ríe> bueno, por decir, porque además es una pregunta que me parece absolutamente pertinente, ¿eh? porque nos la hacemos continuamente, ¿verdad? Es decir, ¿estamos recogiendo estos primeros episodios generados durante la primavera del 2020 que ha coincidido con el inicio de la pandemia y que, por tanto, es eh, factores estresantes que, que tú muy bien señalas? O bien, dado que se van a mantener eh, muchos de los factores estresantes, eh, probablemente también aumenten el número de casos, ¿verdad? Eh, porque los precipitantes se mantienen y las personas vulnerables, pues ha habido una primera ola, diríamos, de los, de los que en ese momento estaban más vulnerables, pero probablemente estamos generando también a la vez con la pandemia más vulnerabilidad. Entonces, eh, yo no soy tan optimista como Sara, yo creo que no ha pasado lo peor. ¿eh? Quiero decir, vamos a ver, dentro de que eh, lo agudo sí, probablemente espero, espero, espero que lo agudo sí. No, no sé qué me diría un epidemiólogo respecto al COVID, pero mm, lo agudo puede que haya pasado, pero la presión sobre la salud mental del, de los, del número de casos, del incremento en el número de casos y, y de, mm, de, del agravamiento de los que ya... Eh, están enfermos, creo que nos quedan muchos meses. O sea, eh, tengo la impresión que los próximos meses eh, van a ser duros para, eh, para la salud mental. ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Muchas gracias, Monse. Además, espera, una cosa. Además de esto, y quiero señalarlo, porque yo creo que debe ser una de las conclusiones que debemos sacar aquí en este, en este seminario, es eh, yo creo que hay problemas reales para las personas y las familias y sus hijos de accesibilidad a los tratamientos. Efectivamente, estamos recibiendo en urgencias niños que no han podido acudir por razones variadas a, a, a sistemas de atención comunitaria o primaria o comunitaria y que están apareciendo en una urgencia de un hospital terciario. Entonces, aquí hay un problema de accesibilidad y yo creo que esto debemos dejarlo como una de las conclusiones que, que podemos tener en este seminario. Lo lanzo. Muy bien. Pues es un buen lugar para lanzarlo y a ver si, si podemos hacer cosas, ¿no? Eh, no sé si, si Fernando o Sara quieren comentar alguna cosa o damos, o damos paso a las preguntas de, del chat. Bueno, yo por alusión, Eduardo, cuando me refiero a... El optimismo es más a cómo nos hemos adaptado, ¿no? pero desde luego sí, sí coincido completamente en que a lo mejor la, lo agudo es cierto que ya ha pasado, pero, pero queda para... Bueno, de hecho la propia OMS ya lo indica, ¿no? O sea, esta pandemia a nivel de salud mental tiene que traer todavía mucho, es lógico, ¿no? o sea, Y coincido también en que la, el acceso a los tratamientos continúa siendo complicado. De hecho, a día de hoy nosotros todavía continuamos recibiendo mucha demanda en esa línea, ¿no? Que, que incluso llamando al centro de atención primaria les cuesta ¿no? eh, que les contesten el teléfono incluso. O sea, que de acuerdo completamente. Tal vez esta situación también lo que nos ha generado y lo que nos puede generar es eh, darnos cuenta de alguna serie de flujos que tal vez, bueno, se pueden mejorar y que por tanto hay que agilizar según qué procesos, eh, que el acceso sí a las nuevas tecnologías eh, bueno, nos podía representar más o menos un reto, un cambio, eh, el decir, hombre, en absoluto tiene nada que ver con una, una, un tratamiento cara a cara. Por supuesto, nadie lo duda, pero hay también algo de positivo en todo ello, la accesibilidad, pacientes que de otra forma a lo mejor no llegarían. Vemos también, estoy de acuerdo también con vosotros, vemos pacientes que tienen una serie de recursos que como se expresan a través de la cámara, tal vez no lo estaban haciendo cara a cara. Es decir, bueno, tal vez hemos de ir aprendiendo y adaptándonos también a esta nueva situación que nos toca vivir. Eh, y yo creo que eh, ciertamente sí, pudiendo ofrecer claramente a los casos que sí lo requieren y que están graves un, un, un tratamiento más o menos inmediato y que no se aíslen en su entorno sin acudir a los dispositivos que existen. Muy bien, muchas gracias. Eh, hay una pregunta en, en el chat en relación a, a si hay un nuevo confinamiento total, eh, ¿qué, qué acciones, ¿no? con la experiencia que ya tenemos de la, de la primera ola, qué acciones eh, tendríamos que tener en cuenta tanto para familiares como para pacientes. Bueno, por nuestra parte, al menos, eh, y no es que lo sepamos, que tengamos una varita mágica, pero pensando en la situación anterior normalizar rápidamente, sí, en primer lugar, un tratamiento virtual. Eh, no que en ese momento lo iniciemos, sino como todo estamos haciendo, el mantener de forma combinada uno y otro y que, por tanto, en un momento determinado que hay un empeoramiento en cuanto a las condiciones de aislamiento o de confinamiento, que podamos acceder de la forma menos traumática posible eh, a esa situación. ¿Eh? un tratamiento si es de grupo, si es individual, etcétera, etcétera, que tal vez a nivel de, y lo estamos haciendo, de comunicación entre las distintas unidades, que lo incrementemos como lo estamos haciendo, el diálogo, la, la comunicación, que no se pierdan esos pacientes en la transición entre infanto-juvenil tal vez y adultos, y eso yo creo que ahí estamos trabajando y mucho, y luego también, lo comentaba también Sara, Monse también, es decir, esos casos que tal vez son más reticentes, pues porque a lo mejor no presentan sintomatología tan clara en acudir a primaria o en acudir a dispositivos eh, más eh, comunitarios, pues que lo hagan, que lo hagan y que encontremos sí vías, bien sean telefónicas o de otra forma, que agilicen sí el paso a una unidad especial en caso de que sea necesario. Muchas gracias. Me, me, me vais a permitir, eh, que, porque el, el, el pasado miércoles, con, con un grupo de terapia que hacemos los, los miércoles con, con los pacientes, eh, quisimos analizar un poco el, el tema del confinamiento. Y de la mitad de los pacientes, éramos un grupo de 10, la mitad de los pacientes había eh, recaído durante el confinamiento y la mitad eran nuevos casos. Entonces, después de analizar un poco lo que hemos hablado aquí, no les preguntamos, bueno, y si ahora no Tuviéramos que dar un mensaje ¿no? a, a la gente que está sin trastorno alimentario. no Después de vuestra experiencia, ¿qué cosas haríais diferente? Un poco también contestando esta pregunta, pero desde la versión ¿no? de los propios pacientes. ¿no? Pues ellos a, hablaban de, de mantener la mente ocupada ¿no? como, como aprendizaje. ¿no? Hacer cosas que te gusten. ¿no? Muy importante. Eh, hablaban de la supervisión en las comidas. ¿No? Muchas veces decíamos, pero bueno, si los padres estaban en casa. no Estaban en casa, pero trabajando. ¿no? Y, y no había supervisión. Estábamos acompañados. ¿no? El, el hecho de establecer rutinas. Eh, daban valor a las videollamadas ¿no? de, de, de, de amigos. Ellos mismos nos decían controlar las redes sociales. ¿no? Es que muchas veces las respuestas las tenemos ahí cerca ¿no? con, con los pacientes. Seguir el tratamiento telemático. Mira, Fernando, como comentabas tú, ¿no? Eh, seguir el tratamiento. Y, y, y después salió, así como anécdota, comprarse un perro. Eh, no sabemos si por los beneficios de, de tener un animal o, o por poder salir en caso de confinamiento. Bueno, eh, estamos... hay muchas preguntas, muchas en relación a las dificultades de, de acceso. Eh, las que no podamos responder, eh, os damos un, un correo electrónico que es hola.som360.org y trataremos de responderlas eh, vía, vía eh, online. Eh, a mí me gustaría para, para concluir... Eh, si podemos hacer una, ¿no? una pequeña ronda ¿no? a los tres eh, ponentes y, y con lo que consideréis, ¿no? de, de para finalizar este webinar, algún mensaje ¿no? de cara a las familias, de cara a las personas afectadas y también compañeros que están eh, pues, luchando ¿no? eh, junto a la familia y el paciente para poder salir de esta enfermedad. Si quieres comenzar tú, Sara... Bien, pues a, a modo de resumen, sobre todo a las familias, eh, bueno, de alguna manera los mensajes principales que les enviaríamos es que, a pesar de que estamos en plena pandemia, a pesar de que el acceso a los, tra a, a los tratamientos es dificultoso o más dificultoso que habitualmente, se puede acceder, ¿no? O sea, um, hay que, y de hecho en determinados casos eh, no se puede esperar, ¿no? O sea, que pidan ayuda, que insistan que, que se pueda acabar accediendo. Y también, pues, insistir en los mensajes que enviamos siempre, ¿no? En el hecho de que, eh, bueno, pues eh, hay que informarse sobre qué es un trastorno alimentaria, porque la información es poder en este aspecto ¿no? y muchas veces la familia ante esta situación sin pandemia. ¿eh? Muchas veces la reacción natural que llevan a cabo, ¿no? sin conocer que es una persona con conducta alimentaria y cuáles son las pautas más recomendables, a menudo no son las más útiles. ¿no? Aunque sean naturales, no son las más útiles. Por tanto, es muy importante que, se, que escuchen a las personas, que se dejen asesorar, que se entrenen un poquito ¿no? en, cómo, en cómo atender a la persona en casa. Eh, porque aunque cueste es dificultoso, es todo un proceso, igual que tiene que pasar con la persona afectada, pero se sí aprende y vale mucho la pena porque una familia que recibe información y que recibe soporte psicológico para manejar mejor esta, o apoyo emocional para manejar esta situación, favorece un mejor pronóstico en la persona afectada. Eh, que hagan mucho equipo, como decía antes, con los profesionales, con la persona afectada, también que sean comprensivos, que entiendan que es un trastorno, que, que, que la persona está secuestrada por así decirlo por una enfermedad mental que, que es grave y, y que paciencia que va para largo y que todo se supera, ¿no? Que recuerden que, que es un tratamiento, es, una, es un trastorno que con tratamiento y con apoyo y con paciencia, pues existe la posibilidad de recuperación y de recuperación total. Y de hecho en la asociación te, tenemos personas voluntarias que son personas que han superado con éxito un trastorno de conducta elementaria algunas ya hace muchos años y que actualmente llevan un, un, un, una vida eh, completamente plena y normalizada y eh bien, estaría aquí gracias por mi parte igual eh, decir, eh, me uno evidentemente a lo que comenta Sara eh, básicamente para pacientes para familiares, para compañeros estamos aquí, lo haremos mejor o peor lo estamos intentando vamos a estar a vuestro lado y queremos ayudaros, confiad nosotros claramente sabemos ahora sí lo que es manejar la incertidumbre y las dificultades que teníais, ahora las vemos bien y no es tan fácil, pero para eso estamos, con ¿eh? lo cual confiad y aquí estamos. Pues eh, bueno, yo por supuesto me uno a, a lo que han dicho mis compañeros y, y bueno, como tres, tres mensajes diría yo. Eh, para profesionales, eh, pues eh, un poquito ver que hemos sabido salvar la situación, hemos sido rápidos, yo creo que eh, el, el, los programas de teleterapia combinada, diríamos, o sea, los, eh, usar de forma combinada lo presencial y la teleterapia eh, tiene su efecto, creemos que, que ha sido efectivo para mantener la continuidad, animo a los profesionales a, a continuar con ellos. Eh, y como decía un paciente nuestro, en, en, eh, yo creo que se resume bien para los profesionales, no. me he sentido acompañado, me, no estaba tan solo cuando me llamabais y sabía que os ocupabais de mí. Esto, bueno, pues yo creo que esa es una buena forma de decirlo, lo que quiero decir. ¿Mensaje para las familias? Pues lo ha dicho muy bien Sara, ¿no? Confíen, trabajen conjuntamente con nosotros… Informense, informense, eh, hay documentos informativos, hay asociaciones. Hay webinars, eh, no están solos, ustedes no están solos. Y para los gestores, permitidme que también para los gestores, eh, la, la salud mental es, es una ola y esto no es solo una frase. Y dentro de la salud mental, los trastornos de la conducta alimentaria, yo creo que sufren especialmente en estas condiciones que genera la pandemia y por tanto eh, hay que arbitrar, hay que estar atentos ¿no? a, a, a proporcionar recursos um, para, para ellos también en estos momentos. Muchas gracias. Muy bien, pues, pues muchas gracias, eh, Monse, muchas gracias, Sara y, y Fernando. Ha sido un placer poder compartir este, este webinar. Eh, yo decir también que somos un equipo, profesionales, eh, pacientes eh, y familia, y también que estamos, estamos para ayudar y, y, está, y tenemos un... Un recorrido también eh, importante y tenemos que mantenernos, eh, ¿no? Y eso también va bien para encontrarnos los profesionales. Eh, anunciarles que el próximo webinar es el 1 de diciembre a las 6 y sobre el impacto de la COVID-19, esta vez sobre las adicciones. Pues hasta aquí un saludo muy grande a, a todos. Muchas gracias a los ponentes de nuevo y a los asistentes. Y nada a seguir luchando. Buenas tardes.